Hola amigos, me llamo Tony Lara, pertenezco al Club Petanca San Antonio de la du Show y también pertenezco al Team Volunciel que aprovecho que es sponsor de la Federación y me gustaría invitaros a que conozcáis Petanca Singular TV es un nuevo canal español de petanca que retransmite por Youtube impulsado por la Federación Comunidad Valenciana no os lo no, perdáis, es que va a ser espectacular. Un abrazo a todos y nos vemos en las pistas, amigos.